Buscando estrellas en el universo cuando yo Veo la galaxia entre tus ojos De verte yo me volví un adicto Tú eres todo lo que había querido Y el destino cruzo nuestros caminos Toma mi mano y caminemos juntos Son seis vueltas las que daremos al mundo Tengo tiempo de no verte Tú no sales de mi mente no sabes cuánto yo quiero tenerte junto a mí y acariciarte. Nena, ¿qué te parece si nos perdemos solo tú y yo cuando vamos? El tiempo es muy corto para perderlo. Veante y lo disfrutamos. It's my baby. I love you, girl. It's my baby. I love you, girl. It's my baby.